Muy bien, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes a los que están detrás de la cámara. Fíjense, ya casi buenas noches, cómo se siente que hemos entrado al otoño, ¿no?, aquí en el hemisferio norte. Y allá por mis tierras, en el hemisferio sur, en Argentina, entran a la primavera. ¿Eh? Se festeja ya el Día del Estudiante también porque la primavera es símbolo de la juventud, el símbolo del renacer, es símbolo de la alegría, del florecer, ¿no es así? Bueno, entonces felicidades al hemisferio sur. Yo recuerdo eh, pues disfrutar mucho estos, estos días porque salíamos en grupo a, a, con los amigos estudiantes ¿no? A hacer fiestas y, y reunirnos y todo. Bueno, nada más me fui por allá. Pero sí, las estaciones también son simbólicas, fíjense ustedes. El otoño, el invierno, el verano, proyectan y reflejan diferentes etapas en nosotros. Y justamente el símbolo es el tema del cual hoy vamos a tratar. La llave mágica de poder. Y realmente tener conocimientos de los símbolos es importante, es fundamental. Nos da cierta ventaja. No sé si ustedes recuerdan, y, y te voy a pedir, Ricky, que me pongas una imagen aquí, de de un de los clásicos magos de la Edad Media, en donde tenían esa, ese sombrero en forma de cono, y, y tenían una túnica, y todo lleno de símbolos, ¿sí lo recuerdan? Ese es el estereotipo de mago, ¿no?, de la Edad Media. Y no por casualidad está ese símbolo, ese gorro en forma de pirámide o de cono, y por supuesto, no por casualidad, está la túnica también llena de símbolos. Es el conocimiento de aquello que está más allá de esta realidad, porque eso representa la pirámide. Representa hacer descender a este mundo todo eso elevado, todo eso que está por encima de estas esferas materiales. Entonces el mago tenía conocimiento de los símbolos. Y para el mago los símbolos son como una herramienta, son como un instrumento, son como una llave. Ustedes dirán, ¿para bien o para mal? Pues depende de cómo quiera ser utilizado. Un cuchillo eh, no es ni bueno ni malo. Gracias al cuchillo nosotros nos podemos alimentar, podemos esculpir un trozo de madera y hacer cosas hermosas. Podemos inclusive defendernos de alguna agresión, pero también podemos hacer cosas dañinas y negativas, ¿no? Por supuesto, el propósito de esta plática es la utilización, la comprensión, perdón, en primera instancia, y la utilización positiva de los símbolos. Comprender el significado o en gran parte el entendimiento de, de un conjunto de símbolos a nosotros nos va a dar ventaja. Porque los símbolos podríamos decir que son como las cicatrices de luz que dejó la divinidad al manifestar y crear esta realidad. Fíjense ustedes qué bonito. Antes de plasmar una idea, antes de proyectar y visualizar la creación, la divinidad... Se, se dio a entender o dio a entender a la energía, a su voluntad, a través de símbolos. Entonces podríamos decir que detrás de esta realidad, así como lo muestra la película Matrix, si ¿sí lo recuerdan, detrás de toda esta realidad, o la película Lucy también, que de repente ve ¿no? todas esas eh, esferas de, de, de luz, de energía, de la cual las personas comunes y corrientes no vemos, pero si despertáramos la visión sutil, sí se nos presentaría esa simbología. Los programadores de, de, de computación, ellos van a entenderme muy bien, porque saben que detrás de, de, de eso que, que crean o generan a través de la, eh, de la computación, bueno, están estos símbolos, ¿no? alfanuméricos, etcétera, y muchos programas. Yo no entiendo nada de eso, pero sí sé que existe. Y, y ver imágenes y ver contenido a través de símbolos para alguien que no conoce, pues le resulta algo muy extraño. Pero aquel que sabe, perfectamente los puede interpretar. Entonces el símbolo, fíjense ustedes, es como una clave, es como una contraseña, es como una llave. Bueno, y dije contraseña porque tiene que ver también. Ustedes cuando quieren entrar al Facebook o quieren entrar a su correo, primero ponen una contraseña, ¿no? ¿Y qué hacen cuando ponen esa contraseña? Que en cierta medida también representa el símbolo. Pues nos abre las puertas ese contenido que podamos tener, ¿sí? Eh, confidencial o no confidencial, <ríe> en Facebook nada es confidencial, pero bueno, ahí está todo ese contenido gracias a que pusimos esa contraseña, esa clave que nos pide eh, todo este mundo que hoy nos manejamos eh, por internet, por la computación. Hoy utilizamos mucho eso. Y yo creo que de esa manera lo podemos comprender y lo podemos entender mejor. Sin embargo, todo esto es muy añejo, todo esto es muy arcaico, todo esto está en los orígenes mismos de la humanidad. Los símbolos, inclusive, antes del lenguaje escrito ya existían. Los símbolos antes del lenguaje hablado ya existían. Los símbolos antes de la humanidad ya existían. Hasta ya me atrevo a decir, porque es la misma divinidad las que los crea. Claro, nosotros, por supuesto, decimos que inventamos los símbolos para darle cierto significado. Eso es real, pero no tanto. Porque nada, y esto es muy importante entender, nada de lo que al ser humano se le ocurre, eh, se lo imagina, realmente lo crea. Todo ya está creado en el universo. Nosotros lo canalizamos, lo, lo captamos, lo cachamos, lo agarramos, pero todo ya está creado en el infinito, en el cosmos, en el universo, en la misma fuente del creador, de la divinidad eso es importante entender así que eso de volvernos aquí muy orgullosos y muy vanidosos y yo muy chingón como dicen en México bueno, una palabra que <risa> para mí no es tan fuerte <risa> aquí se ríen los mexicanos pero sabré expresarme sabré entenderme muy bien cuando digo eh, esa palabra bueno, ¿por qué creerme entonces tan chingón? como dicen acá cuando realmente ya todo está creado, cuando realmente lo único que hago es canalizarlo. Por eso es fundamental eh, conservar la, la, la humildad siempre. Eh, grandes artistas, ¿no? entre esos Mozart, que por supuesto eh, fue uno de los más grandes músicos que existieron, él decía, es que yo oigo la música en mi cabeza y ahí nomás las escribía, sus, sus sonatas, sus, sus obras, ni los corregía. Y ahí estaban plasmados, y no había nada que, que, que mejorar, que perfeccionar. ¿Por qué? Porque era un perfecto canal. Fíjense ustedes. Entonces realmente, si nosotros queremos manifestar la genialidad, debemos aprender a hacer buenos canales. Y para poder captar simbología, también elevada tenemos que nosotros mejorar nuestra capacidad de percibir y de sentir las esferas elevadas en el caso de los músicos, bueno el oído sutil tan, tan, tan, y escuchar toda esa orquesta sinfónica en el caso de los magos en el caso de los artistas en el caso de aquellos que se quieren hacer tatuajes también muy representativos <risa> bueno, la visión sutil, poder de Visualizar esos símbolos. Es maravilloso que en una meditación, que, que en un momento de, de, de extraordinaria lucidez espiritual, te baje o se manifieste esos símbolos, porque entonces realmente a través nuestro va a tener mucho poder esa imagen. Si yo lo tomo prestado, lo tomo del inconsciente colectivo, lo tomo de la historia, bueno, puede estar demasiado contaminado, puede estar demasiado eh, manoseado, puede estar inclusive desvirtuado esa simbología, y entonces no lo voy a poder manifestar con el poder que realmente tenía en origen ese símbolo. Uno de los eh, ejemplos más clásicos, por ejemplo, es la suástica. Eh, no Ricardo, aquí me la puedes poner, pero todo el mundo la conoce la suástica. Y la suástica es un símbolo milenario, tiene más de 4.000, 5.000 años a nivel histórico, ¿no? porque como decíamos recién, está desde mismo, el mismo origen de la, de la humanidad. Y es un símbolo tradicionalmente muy positivo de creación, de prosperidad, de avance. Son los cuatro elementos ¿no? trabajando en la creación y la realización de todo. Pero bueno, claro, lo agarró este señor... Adolfo, ¿eh? un tal Adolfo Hitler, el del bigotito, y lo desvirtuó. O mejor dicho, lo utilizó con sus propósitos nefastos y egoístas, y entonces, claro, hoy vemos la suástica y decimos, ¡no, qué maligno, va de retro! <ríe> y no es así. Por eso, eh, yo soy de la idea que todos nosotros debiéramos, en lo posible, si queremos obtener símbolos personales, Intentar bajarlos, intentar canalizarlos, intentar obtener símbolos de lo cual hay una gama infinita eh, para poder utilizar nosotros en propósitos eh, personales, individuales. Claro que podemos utilizar los conocidos, pero seamos lo suficientemente conscientes o, o investiguemos realmente en el significado de esos símbolos conocidos a los cuales nosotros podemos estar utilizando. Entonces, como decíamos recién, vamos a entrar eh, un poquito a, a explorar y a conocer esto de la simbología. Yo podría hacer una separación y una división entre los símbolos simples, que ahora vamos a ver un poquito, los símbolos complejos, y también eh, la geometría sagrada y, y los mandalas, ya, ya podría ser otra especie de simbología. Y, y bueno, no acabaríamos nunca si nos pusiéramos a hablar en profundidad y empezáramos a enumerar uno a uno todos los que conocemos. Pero vamos a tratar de forma lo más simple posible para nosotros eh, captar y entender el poder que tienen en nuestra vida los símbolos. Y, por supuesto, trabajar con aquellos que nos direccionan hacia lo que nosotros queremos transmitir, que es la trascendencia, que es la elevación de la conciencia. Porque hay símbolos que no nos van a servir para nada, como el de las tres tiras ¿no? de Adidas o la M de McDonald's, son símbolos también, <risa> eh, pero la manzana mordida de Apple, no, <risa> pues no, digo ya sabemos todo qué significa, a qué hace alusión, pero realmente no nos lleva a nosotros a, a, a un crecimiento y a una utilización mágica de la vida. Y recuerden, todos nosotros podemos llegar a ser magos, solo debemos tener esa intención y ese anhelo y ese, ese deseo tan grande y profundo por crecer, por expander y, y por alcanzar las cosas elevadas que esperan por nosotros. Fíjense, yo aquí traje... Algunos símbolos simples, para que entendamos un poquito de, de cómo rige nuestra vida. ¿Eh? Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el círculo. Fíjense, es un símbolo simple muy conocido, el círculo. Y representativo, bueno, de la divinidad misma. Representativo inclusive de, de, de, de, de, del símbolo solar representativo también de la energía masculina, ¿no? En gran medida. El círculo, eso representa. Y, y quiero que lo tengan presente porque también vamos a conocer aquello que nosotros hemos puesto como símbolo opuesto al círculo, al sol. ¿Y qué viene a ser esto? ¿Sí? Una luna creciente, bueno, decreciente según como lo veamos, pero la luna... ¿Qué simboliza? La energía femenina, simboliza eh, bueno todo lo que tiene que ver con, con, con el yin, con, con, con lo frío, con, lo, eh, ¿cómo? con la noche, claro, por supuesto. Bueno, este es, es un símbolo simple, es un semicírculo, de hecho, si ustedes lo ven, ¿eh? es la mitad, de hecho parece la costilla de Adán, ¿no? Ah, bueno, eso también es símbolo. La mujer dice que fue sacada de la costilla de Adán, porque la costilla tiene este símbolo. No es que realmente haya sido sacado, no, es simbólico. De hecho, todas las enseñanzas profundas, elevadas y trascendentales, entre ellos la alquimia, por eso estoy agarrando estos símbolos tan simples, eh, deben de ser interpretados de forma simbólica, alegórica, nunca de forma directa. Porque la divinidad siempre nos habla así. Nosotros no esperemos entender las cosas más elevadas de una forma lineal. Tiene que ser holístico. Es un ideograma, es un conjunto de significados. Por eso, desde las esferas más elevadas nos llegan los conocimientos a través de símbolos que luego uh, uh, uh, tienen que ser, por supuesto, desmenuzados interpretados y, y vuelto conciencia en nosotros ¿Mm? vale. y después por último tenemos estas, este símbolo también muy conocido por todos nosotros que es la cruz ¿Sí? y bueno, la cruz yo he hablado y hay muchos significados pero en este caso en este caso porque Vamos a, a, a, a entender estos tres símbolos en una forma más bien astrológica o de los planetas, ¿sí? para que ustedes vean, eh, esto puede representar, y, y es inclusive una de las representaciones de lo que es la Tierra, ¿sí? los cuatro elementos. Esto es la Tierra, entonces tenemos el Sol, la Luna y la Tierra. También podemos aquí hablar de la Trinidad, el sol representa el espíritu, ahí, ¿Sí? El sol, el espíritu. La luna, el alma. ¿Sí recuerdan que siempre hablamos? Y la cruz, el cuerpo. ¿Mm? Perfecto, entonces también tenemos, podemos interpretar esto como la sabiduría, podemos interpretar esto como eh, el pensamiento, ¿sí? Y esto es la acción, el pensamiento o el sentimiento, ¿sí? Y la acción. Bueno, perfecto. ¿Qué tal si combinamos estos símbolos? Fíjense qué increíble. Para que ustedes vayan entendiendo un poquito sobre la astrología y sobre la alquimia que, que adopta mucho de esta simbología astrológica, que a mí me, me gusta desarrollar en esta primera etapa de, de los símbolos eh, más simples. ¿no? Aquí tenemos el Sol, decíamos recién. Pero ¿qué pasa si a este Sol eh, le agregamos la cruz abajo sí, y la luna arriba. Ay, no me alcanzó la mano, pero bueno, ahí está. Y la luna arriba. ¿Sí conocen este símbolo? Mercurio. Es Mercurio, claro, fíjense. Ahí tenemos Mercurio. Entonces tenemos, en primer lugar, la luna, que la luna también... Como no está terminada, como está a la mitad del círculo, está en la búsqueda. Es como el Pac-Man, ¿no? Pla, pla, pla. Quiere incorporar algo que le falta, es la necesidad de conocer, de saber, también representado por la Luna. ¿Mm? En segundo lugar tenemos el espíritu, entonces, y en tercero la cruz. Primero el deseo de conocer y de saber. En segundo lugar tenemos eh, la conciencia y la sabiduría, y en tercera la acción. Y este es el símbolo de Mercurio, ¿Mm? muy muy, inter eh, muy interpretativo de lo que realmente siempre ha representado Mercurio. Recuerden que era el mensajero de los dioses, ¿Sí? y, y ese mensajero de los dioses trajo a la humanidad el fuego y puso en primer lugar el saber, el querer conocer, el querer saber. También, fíjense, pareciera que fueran los cuernos. ¿Eh? ¡Ah! Los cuernos, nosotros no tenemos un, un bonito significado de los cuernos, porque creemos que el que tiene los cuernos es el maligno, ¿no es así? Sin embargo, visto desde esta perspectiva astrológica, alquímica, en este caso no es cuerno, es una luna, es el deseo de saber, para que de esa manera podamos alcanzar el espíritu y lo podamos manifestar en la Tierra. ¡wow Mercurio! ¡Qué hay significado tan grande! Bueno, seguimos con los planetas. ¿Cuál es el próximo planeta que viene? Venus, ¿no? Venus. Y Venus, ustedes saben, tiene el símbolo de la mujer, en donde tiene primero el espíritu, las cosas fundamentales, importantes, y segundo la materia. O sea, la mujer tiene eso, realmente, hay que decirlo, tiene mayor moral y ética que el hombre. no Por eso las fuerzas de seguridad, por lo menos las que están en las calles, generalmente buscan que sean mujeres, ¿no? porque son menos corruptibles y todo ese tipo de cosas. <risa> bueno. Pero pone en primer lugar el espíritu y en segundo lugar la materia. A veces, claro, hay debilidad en ello porque se quedan tanto en lo etérico y en lo sutil y no logran manifestarlo en la materia. A la mujer a veces le cuesta mucho plasmar eh, todo lo que quiere, desea, anhela, bueno, esa es una parte tal vez más, eh, más, la parte negativa o podríamos decir la más deficiente que podemos ver en esta simbología. Pero también tiene una parte positiva en la mujer, prevalece entonces en primer lugar el espíritu y luego la materia. Este es Venus, fíjense, Venus. Luego de Venus tenemos eh, eh, el planeta Marte, ¿no? Viene Marte y Marte representa lo masculino. Y fíjense ustedes, el masculino es así. En primer lugar era la cruz primero y el círculo después. Luego la cruz se transformó en una flecha, pero originari originariamente era así, el símbolo de Marte. O sea, el símbolo de lo masculino. Y en primer lugar, ¿qué está? La materia, la acción. Y luego está el espíritu. Bueno, si llego adelante las cosas... Si, se si cumplo con los deseos del Espíritu, perfecto, maravilloso. Si no cumplo, no importa. Igual lo primero está la acción. <ríe> la mujer al revés, ¿no? Primero los deseos del Espíritu, hacer el bien. Y luego, a ver si lo materializo. Esto es más o menos la, el dilema del hombre y la mujer. ¿Y cómo lo vemos de forma simbólica? ¿No? qué extraordinario. Y representa a Marte. De los hombres, las mujeres, son de Venus y los hombres de Marte? Claro, exacto. Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Bueno... Eh, después podemos seguir con Júpiter. Fíjense, Júpiter tiene la luna y, y tiene eh, la cruz, ¿sí? Lo han visto, es como un cuatro, algo así. Primero pone el deseo de conocer y de saber, y luego eh, materializarlo si es posible, pero no está el espíritu. Por eso también eh, a Júpiter se lo ha asociado con la fe, con la fe ahí falta sabiduría, hay deseo de conocer y de saber, pero falta la sabiduría que, que lo tiene el espíritu ¿eh? bueno, ese es Júpiter y por último tenemos a Saturno, hay más por supuesto pero no quiero extenderme, y Saturno lo tenemos así, si bien lo recuerdan ¿no? es así más o menos eso, es como la cruz primero y luego eh, la luna el Pac-Man abajo <risa> bueno Primero la materia, primero la realización y después si conozco algo o si sé algo mucho mejor. ¿Eh? Los planetas, por supuesto, representan muchas de nuestras energías y a través de estos tres símbolos simples, elementales, podemos comprender las energías de cada uno de estos planetas y por qué los astrólogos de alguna manera eh, según el signo que tengamos, pueden hablar del tipo de, de, eh, de carácter, del tipo de, de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, y todo esto también en la alquimia es fundamental, el conocimiento de estas cosas básicas. Ahora, fíjense ustedes, hablando de la cruz. La cruz es también conocido por el símbolo del cristianismo, ¿no? Esta cruz, que yo una vez dije en una de mis pláticas, para entenderla, es de la forma más elevada, así como nosotros las tenemos que comprender, no es solo la tierra. Lo que Jesús quiso manifestar a través de la cruz es la fusión del espíritu, que es la línea recta, con lo espiritual, que es la línea horizontal. ¿Mm? Si fusionamos el espíritu con la materia, tenemos nosotros la cruz, Qué maravilloso haber logrado y haber alcanzado la unificación del espíritu y la materia, ser realmente cruzados. <risa> Esa es la interpretación más, más trascendental, más elevada de la cruz. Y eso sería bonito eh, poder nosotros comprender que la cruz significa eso y no que significa un, un aparato, una herramienta de, de, de, de tortura o de mortificación. Sí, Porque vemos la cruz y vemos sufrimiento y vemos dolor. Eso es lo que ha querido la religión, que entendamos. Que el símbolo de la cruz es sufrimiento y es dolor. No, borrense eso. No es para nada eso. Es más, me voy a atrever un poquito más. Es mucho mejor interpretar al símbolo de la cruz más como lo hacían los egipcios. ¿Conocen el Ankh? Es otro de los símbolos famosos. Bueno, podríamos decir que es así, ¿no? Que es una cruz con un círculo arriba. Ese es el Ankh. Tiene este palito, ahí está. Entonces, claro, tenemos una cruz. Esta es la, el espíritu, esta es la materia que se fusiona y alcanza, el, alcanza la expansión de la conciencia representado por el, el símbolo. Es mucho más sabio entender así la cruz. Recuerden ustedes que además esta cruz es predecesora del ankh ¿eh? que es la cruz egipcia. Ellos, por supuesto, eran grandes conocedores de los símbolos, trabajaban con la energía y entonces, por supuesto, tenían a eh, Alán como la llave de la trascendencia, de la resurrección, de la iluminación. De hecho, era símbolo de la resurrección. Y Jesús, por supuesto, con la cruz también quiso simbolizar la resurrección. Resurrección a una vida espiritual. Otro de los símbolos que yo quiero abordar es el símbolo que a mí se me canalizó hace tiempo atrás, y es el símbolo que tenemos de manifestación mística. Aquí me lo vas a poner, Ricky, ¿sí? aquí al ladito. Símbolo de manifestación mística, eh, si lo llegan a ver, es un símbolo en donde tenemos los tres aspectos bien conocidos, que hemos hablado a través del círculo, la cruz y la media luna, el alma, el espíritu y el cuerpo, alineados y unificados para la realización y la expansión, Ahí hay como dos M's, ¿no? Esas dos M's es como el ser humano abierto de brazos y piernas, expandiendo, manifestando y dando a conocer esos, la realización de esos tres aspectos. Fíjense qué hermoso significado también. El tres veces, tres veces grande se le llamaba a Hermes trimejisto, que no por nada era trimejisto, tres veces grande. Claro, en ese tiempo todo lo que era... Eh, el, el conocimiento de la realización de los tres aspectos era hermético, por eso Hermes, hermetismo, pero en esta nueva era el conocimiento de la re realización de los tres as aspectos no tienen que ser herméticos, tienen que ser dados a conocer, tienen que ser manifestados, todos tenemos que ser conscientes de todo ello. Y bueno, en nuestra humilde labor es lo que intentamos hacer eh, no solo con estas pláticas, sino con el trabajo que venimos haciendo día con día con las personas. Bueno, aparte de ese símbolo, otro de los símbolos que quiero, eh, que quiero dar a conocer, aunque el tiempo se me ha prolongado, pero sí vale la pena, es eh, el de la estrella de David, si ¿sí? Conocen ese símbolo. Tenemos dos triángulos, ¿no? ¿Aquí me lo pones, Ricky? Sí. Dos triángulos, uno en dirección hacia arriba, otro en dirección hacia abajo. Es hermoso ese símbolo y es muy anterior, por supuesto, a la religión judía. La religión judía se apropió de ese símbolo, así como el cristianismo se apropió de la cruz. Pero todos estos símbolos son muy antiguos. Y tenemos el significado más elevado de la cruz, de, perdón, de la estrella de David, que así fue llamada, pero eh, es anterior a David desde ya, es justamente, de nuevo, lo superior con lo inferior cruzado, unificado. ¿Mm? Ahí tenemos entonces el yin y el yang, lo etérico y, y, y lo terráqueo unificado. En gran medida representa lo que representa la cruz. ¿Mm? Además, está también asociado la estrella de seis puntas con... Factores que, bueno, no, no voy a extenderme por ese lado, pero que son importantes que, que todos nosotros pudiéramos conocer, porque realmente la estrella de David es muy poderosa. ¿sí? No por nada los judíos, sabiendo y teniendo en cuenta el conocimiento que ellos tienen de la Cábala, la han puesto en su bandera. Estos símbolos que son elevados pueden ser utilizados, como decíamos recién, para fines más egoístas, más materiales. Yo lamento que ese símbolo de la estrella de David sea utilizado para fines más bien materiales y sea puesto en una bandera. Bueno, los seres humanos han hecho eso, pero no debiera de ser así, porque son, eh, son claves, son, como decíamos recién, eh, son de un significado mucho más profundo, mucho más elevado y mucho, mucho más trascendental que aquello que nosotros podamos tener con respecto a nuestros intereses terráqueos, materiales y, y, y, y de generación y de creación de países, ¿no? Muchos de los países tenemos símbolos, en muchos de los países encontramos símbolos muy elevados, puestos en bandera, y eso es una densificación, es una, es una utilización egoísta de esos símbolos. Bueno, sigamos entonces. El Om, por ejemplo, es otro de los símbolos, o el Pranavana, ¿sí?, eh, el pranava, perdón, así se llama, y aquí lo vamos a poner al lado, es otro de los símbolos de la unión con Dios. Este se utilizó, por supuesto, más en Oriente y se ha conservado bastante puro, no, no ha sido mal utilizado hasta el momento. Aunque, bueno, ahora, con todo este resurgimiento de la nueva era, es posible que se le dé eh, una dirección no tan espiritual. Pero dentro de todo se ha conservado bastante puro ese, ese símbolo por eso es, es, es el símbolo que tengo en mi casa. <ríe> si ustedes eh, pudiesen llegar a conocerla, bueno, tengo ese símbolo en la herrería de mi casa porque de alguna manera llama a la eh, energía espiritual, a la unificación de lo elevado con lo inferior. Y, uy, es fantástico ese símbolo entonces. Continuando, tenemos el pentagrama de cinco puntas, ¿no? Ya no es de seis puntas como el de David, sino de cinco puntas, y está asociado más bien a, también a los magos. Pero es un símbolo eh, poderoso en el sentido que hace alegoría a, al mismo ser humano. Si ustedes ven, eh, los brazos, las piernas y la cabeza forman una estrella de cinco puntas. Eh, cada uno de los cuatro elementos eh, que conforman los pies y los brazos eh, hace referencia a, a, a la tierra, al agua, al aire y al fuego. Pero el quinto elemento, que es la cabeza, representa el éter. Entonces, aquel que tiene dominio, aquel que tiene conocimiento, aquel que logra dominar estos aspectos, realmente es un mago. Por eso todo hombre y toda mujer es una estrella, se ha dicho. Y es así realmente. Si logramos la realización, si logramos la espiritualización, nos, logra, nos logramos todos nosotros transformar en seres solares. En seres que realmente despliegan una luz como lo hacen las estrellas, como lo hace nuestro Sol. Eh, bueno, el ojo que todo lo ve es otro de los símbolos que, que lo vemos de repente en el billete de un dólar, ¿no? Ay, había traído uno ahora, me lo olvidé en el carro, pero todos bien conocemos el billete del dólar, aquí me lo vas a poner, Ricky. Y ahí está, es un símbolo muy antiguo y muy positivo, en, en un principio desde ya, puesto que nos está mostrando una realidad divina, una realidad superior, que está desplegando la conciencia. Ah, aquí está, gracias, almita. Bueno, aquí lo tenemos para mostrarlo, ¿no? En la cámara, aunque lo vamos a tener ahí arriba. Lo tenemos, y claro, es triste, es lamentable que lo utilicen en un billete, 100% material. Esto es una utilización grosera de los símbolos elevados. Ustedes no le, ten, no le tienen que tener miedo a a la pirámide inacabada. Para nada, es muy elevada. Nosotros vamos avanzando, vamos creciendo y cada vez más nos vamos alcanzando a ese estado superior de conciencia representado por el ojo que todo lo ve. Porque eso es el ojo que todo lo ve, la conciencia, el espíritu mismo. Pero para llegar ahí tengo que ir pasando por todos estos escalones. Bueno, los masones. Eh, y las logias, las sociedades secretas que hicieron este billete, quisieron darle un poder, por supuesto, dirigido a cosas más bien materiales. Entonces, bueno, hoy tenemos este tirano que rige el mundo, pero que no le queda mucho tiempo de tiranía. Ya en cualquier momento, boing, se cae todo. Y hay otros símbolos aquí. El número 13, por supuesto, está por todos lados y, y tiene su propio significado, el 13. Eh, y hay un búho por ahí, también muy chiquito, muy pequeño, pero aquí está, cerca del uno. Y por supuesto hace alusión a una entidad nada positiva. ¿eh? Pero no nos vamos a ir por ese lado. Claro, claro, porque esto es 100% se ha hecho con la intención de imponer el materialismo en el mundo. De imponer la tiranía de esa entidad que es Satán en el mundo. Y utilizó esos símbolos elevados en dirección y en beneficio hacia él como por ejemplo los judíos lo hacen con la cruz de David también, y el cristianismo lo hace con la cruz representando dolor, sufrimiento sacrificio, que no es así para nada, tiene más que ver con el ankh tiene más que ver con la realización bueno, seguimos entonces, la, la suástica ya hablamos un poco eh, el candelabro o menoraz ¿sí? otro símbolo judío es hermoso, es maravilloso se dice que representa ese arbusto en llamas ¿no? que vio Moisés cuando visualizó a, a, a la zarza ardiente, o arbusto, pero de zarza ardiente, cuando vio a Dios. Bueno, ¿qué es lo que realmente está diciendo, está hablando? El candelabro de siete brazos nos está mostrando esos fuegos, esos siete fuegos que existen en nosotros, todos activados, todos encendidos, que son ni más ni menos que los siete chakras. Cuando Moisés vio a Dios lo que realmente estaba viendo es la divinidad en él, realizada, manifestada. Esa es la zarza ardiente, representado por el candelabro de siete brazos. Bonito símbolo, si es bien entendido, bien interpretado. Después, bueno, eh, la mano jainista, ¿sí? aquí la podemos poner, Ricky también, es, es maravilloso ese símbolo porque... Es, una, es un símbolo de compasión, es un símbolo de, de, de cuidado hacia la naturaleza, hacia la creación. Por eso hay una mano y una, y una rueda, ¿eh? esa rueda que es la misma naturaleza que está en nuestras manos, cuidar, proteger. Entonces es muy bonito ese símbolo, también muy poco entendido, muy poco comprendido. Otros símbolos que se han puesto son más recientes en el sentido de que se han dado a conocer, es como el Chokurei, aquí lo ponemos también. Ese Chokurei que el reiki dio a conocer, eh, bueno, es un símbolo de protección, es un símbolo que sella aquello que yo quiero realizar, que yo quiero manifestar. Y, y bueno, lo que más se destaca es eh, eh, el 7, un número 7 con un, una espiral. La espiral es el movimiento de la energía, es símbolo también eh, de, de, representativa de la energía trabajando, y bueno, la energía trabajando otra vez en esos siete chakras, eso más o menos representa el Chokure, bonito símbolo. El yin y el yang, el equilibrio y la armonía, aquí lo podemos poner, todo el mundo lo conoce, bonito símbolo, eh, el santo grial, otro de los símbolos maravillosos que representan la realización, la concreción del ser humano, a haber alcanzado esa sabiduría divina porque bueno ¿qué contenía el santo grial? la sangre de Cristo nosotros mismos como esa copa que primero debe ser vaciada tiene que contener la sabiduría de Cristo y de Dios eso representa el santo grial y cada uno de nosotros es un potencial santo grial ojalá lo alcancemos o por lo menos ojalá nos pongamos a, a trabajar en esa dirección, para lograr esa realización. Y bueno, eh, la flor de loto, otro, otro de los símbolos maravillosos, otro de los signos representativos de, de la trascendencia, del florecer, porque la flor de loto, ¿dónde crece? En el pantano, ¿no? en el agua podrida, en el mundo material aquí en el que nos encontramos, y, y es capaz de... de de irradiar esa belleza en ese lugar tan inapropiado, todos nosotros podemos ser esa flor del loto. Entonces es un poderoso símbolo, una poderosa clave, eh, un, un, una herramienta también que podemos utilizar a nuestro favor. Y por último, ahora que me estoy acordando, el flor, la flor de la vida también, ¿no? Eh, es ese símbolo tan significativo, tan maravilloso, eh, tan extraordinario que. Pudo ser encontrado, por ejemplo, en uno de los templos egipcios, eh, el templo de Osiris. Y claro, vuelve loco a todos los arqueólogos porque ese símbolo que está impreso en una de, de estas rocas, en una de estas eh, piedras de, de, de granito que conforma uno de los templos, está puesto con láser. O sea, ¿cómo es posible? Y está puesto con láser porque eh, va, no, va más allá de la superficie de ese símbolo. Si quisiéramos cavar y romper la roca, siempre encontraríamos ese símbolo. Entonces, los arqueólogos no pueden dar ninguna explicación cómo es que tenían esa tecnología de punta los egipcios. Si hoy en día yo creo que todavía nos resultaría difícil lograr, aparte con una perfección maravillosa, ahí ustedes en internet pueden buscar la flor de la vida. Y bueno, representa la misma creación y la manifestación de la divinidad en todos los aspectos y en todas las dimensiones. Eso representa. Por eso es muy elevado, por eso es muy divino. Ojalá, ojalá al ser humano no se le ocurra otra vez ensuciar, otra vez desvirtuar eh, todo eso tan maravilloso y tan elevado. Nosotros procuremos tomar el aspecto más trascendental de todas estas de estos símbolos, de estos signos, de estos logos, ¿sí? eh, de estas aplicaciones, como también los podemos llamar ahora que están tan de moda las aplicaciones. Son como aplicaciones que encontramos en nuestros celulares. Así deben de ser interpretados, así deben de ser entendidos. Entonces, eh, fíjense, permanentemente y cada vez más con la tecnología nos estamos... Eh, desenvolviendo y nos estamos rodeando de simbología y no nos estamos dando cuenta sin embargo esa simbología está desde el principio mismo de la humanidad y desde aún ante atrás beneficiémonos de toda esa sabiduría que existe a nuestro alrededor y utilicémoslo en nuestro bien, en nuestra realización, en nuestro desarrollo qué maravilloso ¿no? todo este conocimiento qué fantástico Así que bueno, yo creo que nos hemos excedido un poquito. ¿Qué minuto tenemos? 41. 41 y entonces hasta aquí entonces. Muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado la plática de los niños. ¿eh? Gracias a ustedes también. Okay.